La optimización en motores de búsqueda es totalmente importante para salir primero en Facebook y en cualquier red social. Aunque tienes muchos plugins como los que te estoy enseñando en este momento, como por ejemplo Keyword Everywhere, Keyword Tool, Google Ads y VidaIQ, en este tutorial te voy a enseñar a abrir una cuenta gratuita en Google Ads. Te diriges a tu navegador de Google, obviamente debes trabajar en Google Clone. Vamos a poner google.com/ads damos clic en enter damos clic en comenzar ahora vamos a poner nueva cuenta de google ads cambiar al modo experto crear una cuenta sin una campaña enviar explorar cuenta una vez creada tu cuenta gratuita en google ads el siguiente paso es encontrar ese nicho de mercado rentable que es el que va a comprar tus productos y esta técnica te la enseñaré en el siguiente video por lo que te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lección.